Hola, mi nombre es Marcelo Kozakiewicz, yo soy el director de la serie web Obsesión. Una serie que trate de estas cuestiones que sufren las personas, el humano, y decidimos hacer Obsesión justamente por eso, retratar las situaciones que tienen todos, o que pueden llegar a tener todos, en la vida misma. Pobre Gonzalito. Yes. Yes. Yes. Es una serie que los va a atrapar, es una serie que les va a cuestionar cosas y por sobre todo, que les va a llamar mucho la atención. Kidsbook como plataforma web para distribuir obsesión o cualquier contenido de serie web o cortos es increíble, eh, te da la oportunidad como una productora independiente poder mostrar todos tus proyectos a muchas partes del mundo y la verdad que eso es una satisfacción enorme.